Obstaculizando el tránsito con escombros y neumáticos incendiados en la carretera, residentes de la comunidad de Vista Linda de este municipio de San Francisco de Macorís protestaron exigiendo sea retirado un vertedero improvisado que desde hace semanas opera en la zona. Esta es por ese vertedero que nos quieren poner frente a este barrio. Como usted ve que es, eh, la basura tiene que estar donde no haya... Espérate. Donde la basura tiene que estar en un sitio solo, donde no haya más que animales y perros. Que después no vengan con más cuentos, que ya tiene mucho así, diciendo que la van a arreglar y que lo van a arreglar y que la van a sacar. ¿Qué cosa que dijo que se le va a dar una semana, para que después no vengan a decir otra cosa. Nosotros no vamos a parar, asunto bien, nos vamos a parar. De más goma y el tránsito lo vamos a dejar libre. A lo contrario, nos dieron una semana para limpiarnos eso. Después que no, después de la semana para adelante.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 ya eso va a ser un problema que va a estar corregido. Los protestantes advirtieron que en caso de que la promesa no sea cumplida, regresarán a las calles a protestar. Giovanni Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.